Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo un video corto pero informativo Y es que ya está disponible en el mercado de nueva cuenta la carta de Zlatan Ibrahimovic Esta es su carta del equipo de la semana Para quien no se haya enterado, hace unas 3 semanas más o menos el mercado sufrió de otro bug Y es que esta carta de Ibrahimovic tal parece que pudo ser clonada Debido a que por un par de horas se pudo adquirir en el mercado por unas 725 mil monedas algo muy raro ya que estas cartas su valor anda más o menos arriba del millón trescientas, millón quinientas mil monedas. Así que mucha gente aprovechó este bug y estuvo comprando a este jugador. Solo estuvo un par de horas este bug. Y es que al darse cuenta los de EA para no volver a cerrar el mercado como cuando ocurrió con la carta de Messi. La solución de EA para este bug fue de sacar la carta de Ibrahimovic del mercado. Y con esto ya no lo podíamos comprar. Pero lo chistoso es que tampoco lo podías vender. Aunque lo pusieras a un precio muy barato. Nuestras ventas no aparecen en el mercado, es por esto que les traigo esta información, para quien haya logrado aprovechar este bug, puede ahora traer su carta y obtener algunas monedas de ganancia. Por acá les dejo una captura de una persona que vaya que lo aprovechó, logró comprar a 10 cartas de este jugador, Sí que aprovechó bien este bug, Ya de haber gastado más o menos unos 7 millones de monedas, pero ahora que ya está en la venta de nuevo, fácil va a poder obtener unos 12 o 13 millones. Yo solo pude adquirir una carta, la compré por 723 mil monedas y hace unos minutos la malbaraté en el mercado, la puse en 1.350.000 monedas y en cuestión de minutos se me vendió. Bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y activen la campana de notificaciones para que sigan recibiendo más videos como este y por favor no olviden dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Adiós.